Bueno, ¿qué tal, estimados seguidores de Aldia.com? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en estos momentos en Los Guayacanes, un colegio muy conocido de aquí del Cantón Quevedo, que justamente está siendo ocupado como un centro de vacunación aquí en la ciudad de Quevedo. Son algunos centros de vacunación, eh, hace, bueno, el 15 de julio exactamente, se nos había informado, el Ministerio de Salud había informado a través del Distrito 12D03, el Distrito de Salud de aquí, de Quevedo, Mocache, Buena Fe y Valencia, había informado que existen pues, otros centros ¿no? aquí en el Cantón Quevedo. Por ejemplo, no solo están los guayacanes, eh, sino también eh, sabemos que en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, más conocida como la UTQ, por sus eh, abreviaturas, ¿no? UTQ, eh, también se está realizando eh, el proceso de vacunación, Otras, otros centros de vacunación, otros puntos de vacunación, la unidad educativa Eloy Alfaro, también está eh, el Nicolás Infante Díaz, la Uniandes, eh, la unidad educativa Uniandes, que queda en la vía Valencia, también está sirviendo como punto de vacunación. Y en este caso, bueno, el día de hoy tengo entendido que se están vacunando eh, los taxistas en ese lugar. Entonces, poco a poco, amigos, seguidores de Aldía, se está realizando este esta jornada de vacunación que lleva a cabo el gobierno nacional, el plan 900, como se lo conoce, ¿no? 9 millones en 100 días y en estos momentos estamos viendo no la parte eh, de afuera de los guayacanes, hace un momento, bueno, antes de cuando recién llegamos nosotros, había bastante gente, ya poco a poco se los está ingresando, y vamos a conocer cuál es el panorama, cuál es el escenario de hoy, 19 de julio, justamente eh, que tocan pues a las personas que tienen... 41 años, ¿no? Y poco a poco, como ya lo hemos conocido anteriormente y lo hemos dicho, poco a poco, de, de acuerdo a cómo pasen los días, ¿no? Va bajando el número de edad, ¿no? Mañana también tocaría ya, hoy también tengo entendido que toca los de 40 años, 41, 40, 40 años, y mañana pues toca bajando la edad, ¿no? 39 años, 38 años, así poco a poco se está logrando con este eh, este sistema, ¿no? Eh, que logre la fase 3 de la vacunación masiva y muy importante conocer eh, cómo se está llevando a cabo este proceso de vacunación. Sabemos que el día sábado llegaron ya también dosis de la vacuna AstraZeneca. ...y eh, tenemos conocimiento que ya hace algunos días también llegó llegaron dosis de la Sinovac y la Pfizer... ...que son las vacunas que se están colocando actualmente aquí en eh, en, en todo el Ecuador, ¿no? El el sábado pasado llegaron eh, ya las vacunas de AstraZeneca, ya después de algún tiempo de, de no estar aquí en el país... ...recordemos que habían bastantes personas... Bastantes personas eh, a la espera de esta vacuna, especialmente aquellas que les tocaba la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, pero eh, ya sabemos que el día sábado pasado ya llegaron al país y en estos momentos pues se está cumpliendo y la jornada de vacunación y se han incorporado pues las vacunas al plan de vacunación con total normalidad. Vemos ahí en imágenes ¿no? como personas preguntan, eh, llegan algunas eh, de la edad ¿no? que les toca el día de hoy o en caso de que a través de la página web también llegan con el registro de que les toca hoy la vacuna y otros que ya eh, les toca la segunda dosis de la vacuna, ¿no? De acuerdo a la vacuna que estén les hayan colocado Sinovac, Pfizer o también AstraZeneca, ¿no? Es la información, amigos seguidores del día, vamos a ver si, si podemos ingresar si podemos ingresar al centro de vacunación para conocer eh, bueno, para conocer el panorama, aquí ya estamos dentro, amigos seguidores del centro de vacunación. Eh, este es el panorama, amigos, actualmente vemos a la Policía Nacional que está ayudando a las personas, direccionándoles ¿no? eh, eh, cuál es el lugar que tienen que ocupar para colocar, eh, para colocarse eh, la vacuna. ¿no? Ahí vemos también eh, poco a poco bueno, cómo está avanzando ¿no? ordenadamente la fila. No hay tantas personas como en los días anteriores que hemos, que hemos visitado, amigos, en los días anteriores hemos visitado algunas algunas veces este centro de vacunación y pues se ve que los días lunes, generalmente cuando empieza nuevamente la jornada, porque los domingos son para las personas que están rezagadas, eh, existe bastante movimiento de personas, ¿no? Aquí vemos también que se han citado a, a personas jóvenes, Y vemos también personas adultas, de acuerdo a la población que le toca el día de hoy, en este caso a las personas de eh, 41 años, 40 y 41 años. También vale la pena resaltar que la población de 16 a 49 años que tengan alguna situación de movilidad también pueden eh, este, recibir la vacuna, ¿no? En esta jornada del 19 al 15 de septiembre y muy importante dar a conocer ese tema, ¿no? Así es, amigos, estos son los filtros que se están siguiendo actualmente. Ahí vemos también eh, personal de las Fuerzas Armadas que están presentes en este centro de vacunación, también colaborando para que exista el orden respectivo. Ahí vemos, ¿no?, de las gradas pasan a las sillas y de las sillas pues directamente pasan hacia un aula de clases para colocarse la vacuna. Ahora sí amigos, este es el panorama actualmente, en los días anteriores pues hemos visto que existe masiva presencia de personas pero bueno ahora vemos que ya el, el panorama hoy ha cambiado, recordemos que hay otros centros de vacunación aquí en, en Quevedo está el, bueno aparte del Colegio Guayacán está la Universidad Técnica Estatal de Quevedo también está eh, el Hoy Alfaro y la Uniandes, donde en estos momentos se está colocando eh, la, las vacunas también los, los taxistas, ¿no? Bueno, así es, amigos. De 40 para arriba, tal como eh, les había manifestado, eh, le toca hoy a las personas la vacuna. Y muy importante, muy importante eh, traer la cédula de identidad y en caso también por acá que nos están preguntando por el tema de que si soy extranjero, vale la pena resaltar que, bueno, si eres una persona migrante o estás refugiada, eh, puedes llevar puedes traer en este caso un documento de identidad, de ya sea ecuatoriano tu país de origen, bueno, según lo que ha manifestado el Ministerio de Educación, pero tiene que ser de acuerdo al rango de edad que corresponde a este plan, ¿no?, 900. Igualmente, eh, bueno, hemos visto aquí que existen varios jóvenes, hace un momento nos llamó un, un joven que, bueno, no habían llegado y de todas maneras eh, no se les puede negar la vacuna ya que estaban formados y habían indicado que ya llevan varios días eh, asistiendo a este centro de vacunación. Hemos intentado contactarnos con, con, contactarnos con la directora distrital de salud, pero eh, tenemos entendido que se encuentra en una reunión muy importante. Y por el momento, pues, amigos seguidores, le podemos dar es la información que está en estos momentos en el, en las cuentas oficiales ¿no? del Ministerio de Salud Pública, la cual indica que según el cronograma de vacunación del día de hoy lunes al domingo 20, 25 de julio están vacunándose las personas desde 40 años, ¿no? Desde hoy, ¿no? Desde hoy es de 40 años, 41 años y eh, mientras pasen los días, va bajando el, el rango de edad, ¿no? Es lo que se tiene conocimiento, amigos, según el cronograma de vacunación que el Ministerio de Salud ha dado a conocer a través de sus cuentas oficiales, ¿no? Y en caso de que seas eh, una persona que sea migrante, que, que es importante traer también el documento de identidad, ya sea de aquí de del ecuador no en caso de que tengas nacionalidad ecuatoriana o también del país de origen y si no tienes aún documentos también es importante que te acerques al centro de vacunación siempre y cuando cumplas con el rango de edad de acuerdo al cronograma de vacunación que tiene que tiene el ministerio de salud no en estos momentos están eh, según el cronograma de vacunación el rango de edad de 40 a 41 años años según el cronograma que publica el ministerio de salud pública. Es la información, amigos seguidores del de día. Por el momento no existe ninguna novedad, eh, el panorama pues está totalmente normal, se sigue con normal, las personas han llegado, están esperando su turno, tienen que sentarse en, en las sillas, luego de que termine la fila pues salen y tienen que esperar, bueno algunos se quedan ¿no? esperando en la puerta eh, cerca del portón se quedan esperando si en este caso existe algún evento adverso o simplemente se van a su casa no muy importante este tema de los eventos adversos porque debido a esto pues muchas personas hay un segmento un grupo de la población que decide no vacunarse y bueno eh, tenemos entendido, para aquellos que nos están preguntando acerca de la dosis de AstraZeneca, eh, tenemos entendido que ya, como lo había dicho previamente, el sábado anterior ya llegaron las dosis aquí al Ecuador y ya vamos a preguntar si en estos momentos están están vacunando, no, especialmente aquellas personas que están esperando la segunda dosis. Bueno, aquí hemos conversado con algunas, con, con perdón, con una persona, un, un personal sanitario y para aquellas personas, especialmente de aquí del Cantón Quevedo y de Los Ríos, que nos preguntan sobre la vacuna AstraZeneca, eh, nos comentan que, como ya les había dicho, ya había llegado al país, la vacuna llegó el sábado al país, un dosis de vacunas y eh, en mediados de semana ya la vacuna AstraZeneca ya estaría aquí, en Quevedo, ¿no? Es lo que se espera porque varias personas ya eh, están en el, de acuerdo al rango, ¿no? De acuerdo al rango de edad, y ya se colocaron la primera dosis y están esperando nada más la segunda dosis. Entonces, amigos, muy importante ese, ese tema para aquellos que en este caso tengan que colocarse la vacuna AstraZeneca eh, en el país, estarían llegando ya, perdón, el país ya llegó y aquí en el Ecuador estarían llegando ya... Eh, el día miércoles podría decirse, y obviamente eh, nosotros vamos a estar informando informando eh, acerca de la llegada de las vacunas. También decirles que en este tema de la vacuna eh, puedes esperar hasta 84 días, aunque obviamente cuando te dan un carnet de vacunación allí te dicen ¿no? el día y el lugar donde tienes que colocarte la segunda dosis, tiene que ser en el mismo lugar donde te colocaste la primera dosis, pero en caso de que no hayas podido toda la semana, puedes asistir al día, el día domingo a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde se atienden, donde se vacunan los rezagados. no Aquellos que no alcanzaron toda la semana pueden ir el día domingo a vacunarse. Pero vale la pena advertir que los días domingos es donde más personas asisten a vacunarse, donde hay más registros eh, de vacunación son los días domingos porque se atiende a las personas que están eh, rezagadas, ¿no? En caso de que te hayan colocado la vacuna AstraZeneca puedes esperar hasta 84 días Sinovac hasta 56 días y Pfizer hasta 42 días, se puede aplicar la segunda dosis de la vacuna esa es la información amigos, eh, seguidores de, al día que tenemos a esta hora, ¿no? Vemos que está normal la asistencia no hay ningún inconveniente hasta el momento en días anteriores pues se ha visto eh, mucha presencia de personas especialmente adultas mayores. Recordemos que ya poco a poco se están inoculando a estas personas adultas mayores. Ya generalmente ellos pertenecían, bueno, pertenecen, eh, pertenecían porque ya pasamos esa fase a la primera fase de vacunación. Así como los médicos, los, el personal sanitario, todo el personal sanitario que trabajó en la pandemia, ellos eran parte de la primera fase y también las personas adultas mayores. Y poco a poco esto va avanzando y va eh, se va, va dejando ese rango de edad. Por eso es que tengo entendido quizás no veamos tantos adultos mayores, quizás algunos que estén... Eh, podría ser por el momento de que aún no han decidido colocarse la vacuna. Recordemos que hay un segmento de la, de la población que aún se rehúsa a vacunarse, ellos tendrán sus motivos y poco a poco pues también se está realizando una campaña para que todo el país quede inmunizado. Ese es el plan actualmente de, de este gobierno, no las 9 millones de vacunados. Eh, vale la pena resaltar que Ecuador también ha obtenido un, un gran registro de vacunación en, a nivel de Latinoamérica. Estamos como uno de los primeros países que más estamos vacunando. Así que, amigos, muy importante, en caso de que te toque la vacunación, eh, tomarte ese tiempo y asistir al centro de vacunación que te toque de acuerdo a la página que es del CNE, que es la página que entrega el, la, plan, la planificación, el cronograma que te toca a ti el día, la fecha. ...que te toca a ti eh, vacunarte ¿no? el día y también el lugar donde te toca este colocarte la vacuna. Es la información, amigos seguidores del día, no existe tanta concurrencia de personas el día hoy, lunes. Esto es de acuerdo a lo que ocurre en el colegio Los Guayacanes, ubicado en, el cantón, perdón, en, la, en la parroquia del Guayacán del Cantón Quevedo. Es la información, amigos seguidores del día, así que estaremos informando más adelante... Eh, los acontecimientos que estén pasando de acuerdo a esta a este plan a este cronograma de vacunación que poco a poco se está consiguiendo en el país bueno que poco a poco se está consiguiendo aquí en el país no muy importante eh, darles a conocer el tema de las vacunas AstraZeneca todavía no llegan al país llegan al país pero todavía no llegan acá, a Cagua a Quevedo y bueno, no tenemos conocimiento que ya el día miércoles podrían estar llegando estas vacunas, así que muy importante aquellas personas que les toca la vacunación el día de, el día de, de, de la entrega de la vacuna astraZeneca. No creemos que hay personas jóvenes, eh, hemos querido consultar a la directora distrital de salud, eh, tengo entendido que se han citado algunos jóvenes. Y como les dije, no, vamos a tratar de consultar a la directora de salud. Tenemos entendido que no se les puede negar la vacuna a ninguna, a ninguna persona y en caso de que llegues con alguna persona, eh, por ejemplo, parte del rango de edad con discapacidad, eh, el acompañante también puede ser vacunado sin ningún problema, ¿no? En caso de que llegue esta persona adulta mayor o una persona con discapacidad o enfermedades de base, el acompañante también puede ser vacunado sin ningún problema porque es el acompañante y es importante que también esté inmunizado, ¿no? Es la información, amigos seguidores de Al Día, así que estamos... Así que estamos eh, informándoles, importante decirles, en la UNIANDE se están vacunando a los taxistas. Eso empezó a través de una gestión que hizo eh, el Distrito de Salud junto con algunos representantes de transportistas y empezó la vacunación de los transportistas, los primeros en el Ecuador fueron los transportistas de los ríos. ...que empezaron la vacunación, ¿no? Los primeros en el Ecuador fueron los transportistas de la provincia de Los Ríos... ...y así empezó la vacunación para ellos hace ya algunas semanas... ...creo que fue inicios, eh, finales de junio... Empezó la vacunación para los transportistas de los ríos, los buceteros, los de interprovinciales y ahora pues ya están vacunándose los taxistas. Es un centro de vacunación que se ha aperturado para los, para los, eh, pa para los taxistas, no, las cooperativas de taxis. Ellos entregan el listado para eh, que esas personas que estén autorizadas, no choferes, eh, las personas que están dentro de la cooperativa haciendo otras actividades, no solo de conductor también están siendo vacunadas. No es la información, amigos internautas, muy importante darles a conocer el cronograma de vacunación. Hoy día, 19 de julio, las personas de 40 y 41 años se están eh, se están vacunando. Bueno, amigos, seguidores del día, es la información que tenemos a esta hora, así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, aldia.com.es y también nuestra plataforma web www.aldia.com.es. Este es eh, nuestro número de contacto, también lo vamos a colocar en pantalla. Este es nuestro número de contacto, eh, lo pueden colocar en pantalla y eh, pueden comunicarse con nosotros para que ustedes estén registrados en nuestra lista de difusión y que diariamente pues les lleve nuestro llegue nuestro impreso, impreso digital y eh, las noticias ¿no? que tenemos que informar durante el día, ya sea a nivel local, provincial, nacional, también internacional. Todas las noticias que nosotros transmitimos también les serán llegadas, si ustedes nos escriben a ese número de teléfono, serán eh, ingresados a una lista de difusión para que ustedes puedan estar informados de lo que ocurre en el país y especialmente en la provincia de Los Ríos. ¿no? También eh, ese número de teléfono, tenemos un impreso digital. Ustedes pueden escribirnos en caso de que eh, tengan avisos publicitarios, eh, avisos de eh, convocatorias, avisos judiciales, todo eso está eh, registrado y todo eso puede ser publicado a través de nuestra eh, PDF o impreso digital. ¿no? Muchas gracias también a nuestros sponsors que eh, nuestros sponsors, que gracias a ellos, pues la información llega a ustedes de manera gratuita, amigos internautas. Es la información, seguidores de al día, así que es, nos vemos en una próxima ocasión. Muy importante asistir al proceso de vacunación que se está realizando en los diferentes puntos de la ciudad. No Vemos que en otras ciudades como Guayaquil y especialmente Guayaquil ¿no? existe bastante eh, concurrencia de personas en los centros de vacunación, Quevedo tampoco es la excepción, Apro más de mil personas se vacunan aquí diariamente en el Cantón Quevedo, tenemos entendido según datos del Distrito de Salud, así que muy importante cómo está avanzando este proceso de vacunación y en caso de que te toque de acuerdo al rango de edad o vienes a acompañar o, o tuviste la oportunidad de vacunarte eh, vacúnate ¿no? es, la, es la, el consejo que da el Ministerio de Salud Pública, para llegar a la inmunización. Por el momento sabemos que hay una variante, la variante Delta, y que la vacuna eh, por, eh, de alguna manera le da inmunidad al cuerpo después de unos 20 días de colocarte ya la segunda dosis, según comentan los expertos, a través de, de, bueno, de varias entrevistas que se ha realizado en tantos medios nacionales e internacionales. No. Es la información, amigos, a cuidarse. ...a cuidarse porque obviamente la vacuna no desaparece el virus... ...el virus todavía se mantiene... ...tienes que buscar, obviamente, tratar de no juntarte... ...en, con, en lugares de, donde existe aglomeración... ...lavarte las manos, eh, cambiar tu ropa... ...si hayas existido en un lugar donde hay bastante aglomeración... ...y obviamente también eh, mucho el tema del distanciamiento... ...sabemos que en Guayaquil se han dictado nuevas medidas... Y aquí en Quevedo, pues todavía están el tema de los eventos masivos que están prohibidos. Por eso, en la fiesta de San Camilo, pues se va a prohibir el tema de los juegos mecánicos. Así que, muy importante, amigos seguidores del día, lo que, eh, lo que se está informando acerca de mantener la distancia y las medidas de bioseguridad que se deben tomar en cuenta, debido a que que exista la vacuna o que estés vacunado, no va a desaparecer el virus, ¿no? El virus va a continuar, lo que se quiere es lograr la inmunidad de toda la población. Es la información, amigos seguidores del día, así que eh, les pedimos nuevamente que compartan la transmisión y también que nos escriban en nuestros números de contacto para que ustedes puedan agregar, ser agregados a la lista de difusión y estar informados oportunamente de todo lo que ocurre a nivel de la provincia y a nivel nacional. Muchas gracias. We'll yeah.